gran cantidad de públicos y oscita en las diferentes rutas en el circuito de competencia de motociclismo realizado el 13 de mayo, actividad organizada por la Municipalidad Distrital de Atile en conmemoración a los 36 años de creación política. Esta competencia tuvo una gran cantidad de participantes en la categoría motor 125, 150 hubo 29 competidores, en la categoría 200 hubo 18 motociclistas y en la categoría profesional 250 más, 9 competidores. Los premios fueron entregados ese mismo día para dicho acto, estuvo presidido por el alcalde de Yanatil, ingeniero Perseguilore Macedo, quien entregó el premio consistente en dinero en efectivo a los siguientes ganadores. Categoría 125 a 150, primer lugar, Gualdir Casafranca Farfán, segundo lugar, lugar Alex Darwin Coriguamán Quispe. tercer lugar Alexander Guamán Quente. categoría 200, primer lugar Franklin Rodríguez Guamán, segundo lugar Waldir Casafranca Farfán, tercer lugar Pastore Achaica Ábalos, categoría 200 a más profesional, primer lugar Joseph Aranzaba Wilca, segundo lugar Johan Farfán Macías, tercer lugar Renzo Venero Pacheco. <risa>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 ¡Es Franca, Franca. el 21! ¡El mundo, santo, santo, santo, santo, santo! se va. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá. saludando a todos sus queridos 67 hay una diferencia mínima máquina de vista segundo lugar Alexander Román en que se hace 50 paso paso paso paso paso paso El paso 27 el Sí, sí, sí. Vamos con la competencia Ya, eh, ¿Si vamos. Sí, sí, señor. 3, 2, 1, Lona será. Será, será será, será será. Con el número 38, Leni Chura, Chura, Chura, Chura, Chura, Chura, Chura, Chura, Chura, Chura, Chura, Chura, Chura, Chura, Chura. ¡Ay, está, casa, casa, casa, casa! franco, franco, la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 González, González, Juan González. no me gol, de lo que González. González, González, González, González a la gol, a la gol, a A la gol, a gol, gol, la Carrión, Carrión Carrión a la una, los dos ¡Carrión! Se unida, se no A a a a ¡Dos, Viene el segundo lugar, categoría 200 ¡Ahí está! ¡Ahí está, ¡Ahí está, máquina ¡Máquina 200! 87 de tercera moto, bueno, entonces tercera moto para... ¡Ah, que la maestra ahí está, los Cada 10 segundos se quedó los sentidos son verdotes, ¿sabes? ¿eh? La firma. Cada 10 segundos. Señor, señoras ¿sí? y señores damas y ¿sí caballeros va a arrancar la primera moto máquina balista va a ver, va a ver, va a ver, va a ver si señor estoy Número 18, se el que está, se ve que está, se ve que está, número, ve está, se ve está, se ve que está, se 4 que está, se 4, Ahora, señor Guillén, Guillén, Guillén, Guillén, Guillén, ¡Américo! ¡Vamos, vamos a ver! venero, venero! ¡Venero, venero, venero! venero, venero, venero. Vista. Máquina a la vista, a la vista me apareció por ahí. ¡Otra! ¡Máquina a la vista, a la vista! a la vista, a la vista, a la vista, a la vista. Ahí está, señoras y señores, por segundo segundo. Segundo, segundo, segundo. ¡Tanta Felicitaciones todos los años, siempre obtienes un buen puesto y a seguir adelante. Te hacemos entrega del en primer lugar que consiste en 800 soles, amigo día para que disfrutes, mérito a tu esfuerzo y a tu sacrificio. Felicitaciones por este triunfo tuyo, haber obtenido el primer lugar, te hacemos alrededor de mil nuevos soles como ganador absoluto de la categoría de 200 centímetros cúbicos. Todos los años siempre ha obtenido los mejores puestos y es un talento y anatileño que hay que apoyarlo y hay que darle todo el esfuerzo necesario. Amigo Joseph, te hacemos entrega por haber sido el ganador absoluto de este importante premio de 1.500 soles en efectivo, por parte de la Municipalidad de Italia, en la Chile. Y siempre sigue representándonos y estaremos para apoyarte. Felicitaciones. Un fuerte abrazo y aplauso para nuestro amigo Jose Bueno, ante todos, señor alcalde, muy buenas tardes, público presente. Agradecer a usted por haber realizado este evento ¿no? que ya se realiza más o menos ya un aproximado de desde la, desde gestiones. Y que se ha comenzado con motos pequeñas, así no se conocía con la categoría profesional. Bueno, agradecer por este año, que el 2018 usted ha este vencido y como también. Y agradecer también por los premios, que poco a poco van mejorando más. Sé que es una competencia de alto riesgo, aquí Estoy muy contento, ¿no? Por, por ocupar el primer lugar en una categoría de que son motores pequeños. Y luego el segundo lugar es una categoría ya un poco más peleado. Buenas tardes con todos, agradecemos a la señora Cable, al doctor todos al bueno. doctor y Bien, bonito el la libertad cada año que lo hacen. Ojalá que no lo desaparezca en este tipo de deporte, bueno, es muy bonito. Muchas la Navidad. Bien, bonito, ¿no? Y ojalá que siga así toda la vez y agradecer también a los organizadores de, la... de Condurini Fresh, a Motoraporti, a Alfaúl, agradecer a los Auxion. Muchas gracias, sería...